Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. La presidencia municipal en Delicias, Chihuahua, zona que produce casi la mitad de leche del estado, instó a Liconza para dialogar, sensibilizarse y analizar a la ganadería local. Piden incrementar el precio de garantía hasta 14 pesos por litro.